El proceso concreto Digital eh, obviamente fue un proceso donde enviamos el proyecto primero de manera física a Bogotá y luego pues, nos llamaron a, a este pitch, donde tuvimos la oportunidad de hablar con tres jurados. Eh, hicimos una presentación corta de siete minutos, donde contábamos de qué trataba la narrativa, luego eh, se hablaba de componentes técnicos y de públicos, de cada producto, qué función cumplía, para qué, y finalmente, el producto, qué costo tenía y cuál era eh, la función social o la función que queríamos lograr con el proyecto en el impacto en otras plataformas eh, y porque qué ese, ese producto cinematográfico se vuelca hacia el servicio y llega a otras esferas a las cuales, por lo menos yo con que eso no me había imaginado. Pero un proyecto transmedia es una responsabilidad porque estás, uno, supliendo las necesidades de un público en particular. Eh, dos, necesitas que cada producto cumpla una función que específica, que cada uno cumpla un objetivo como medio, que cada uno comunique algo de forma independiente, pero que al mismo tiempo, en conjunto, formen un universo. Entonces, lo que permite es mayor diversidad, un despliegue temático un poco más, más novedoso, más efectivo. Eh, a diferencia de otros contenidos que de pronto se limitan únicamente a hacer eh, un cortometraje o se limitan a hacer únicamente un libro, entonces a veces ese contenido solo le llega a este público y ya. Pero cuando tienes esta diversidad de medios, lo que permites es que el contenido esté en diferentes plataformas y que cada una cuente una cosa de manera independiente que complemente lo que no cuenta la otra. Entonces es como un universo además de estético, temático, eh, la posibilidad de, de responder muchas preguntas alrededor de un solo tema. Lo que hay que tener en cuenta es que uno tiene que saber vender un producto, un proyecto. Eh, tiene que conocer muy bien lo que uno está construyendo. Ser también muy honesto eh, con ese proceso de, de venta de, de ese proyecto ante ese jurado. Lo primero que por ejemplo yo considero importante es hacer un derrotero o un orden corto y conciso de lo que trata tu proyecto. ¿Cuál va a ser la temática de la que va a hablar? Eh, ¿Cuánto va a valer el proyecto para financiarlo? ¿Cuáles son las expectativas que uno tiene? Y uno de los, de los valores que, digamos, yo encontré cuando, cuando hicimos el pitch o estábamos preparando era hablar de por qué por ejemplo yo del cine y mi cortometraje COS eh, se había vuelto un proyecto más grande y que para mí era importante que ese producto que comenzó como un corto se volviera un servicio o supiera las necesidades. Entonces también es saber tú qué, qué ventajas tienes del proyecto y decirlas en ese pitch, de una manera muy concreta, también conocer las falencias del producto, del proyecto, para uno preparar esas posibles preguntas que el jurado te va a hacer y tener una respuesta. Es decir, mi proyecto tiene estas falencias, identificarlas y decir, bien, yo puedo solucionarlo de esta manera. Bueno, para un equipo que quiera desarrollar un proyecto transmedia, es muy importante la organización. Eh, también, por ser un proyecto transmedia, pues, generalmente, hay diferentes plataformas en las que hay que trabajar o diferentes productos, entonces es importante repartir bien el equipo que en cada uno de los productos o en cada una de las plataformas que se vaya a trabajar hayan personas diferentes y haya un equipo chiquito encargado de sacar adelante ese, ese producto o de desarrollar lo que haya que desarrollar en alguna plataforma. Asimismo hay que tener obviamente muchísimo amor por lo que se está haciendo, mucho interés, mucha disponibilidad, estar siempre muy interesados en las reuniones que haya que hacer presenciales, si, tener, si se tienen que hacer reuniones virtuales también estar disponibles y es muy muy importante sobre todo la comunicación entre todo el equipo, que todos los subequipos que están dentro de un proyecto Transmedia puedan decir qué necesidades tienen, en qué punto van, metodologías y pueden utilizar una de las metodologías ágiles eh, como Scrum, por ejemplo, también les viene muy bien. Ahí pueden todos los integrantes del equipo ver en qué va cada uno, pero sobre todo una muy buena comunicación, organización y amor por lo que están haciendo. Bueno, en la producción de un proyecto transmedia, todos los productos y todas las plataformas en las que haya que trabajar son igualmente igual de importantes y desde la planeación del proyecto eh, como equipo definimos diferentes públicos dependiendo de cada producto que vayamos a crear, entonces si por ejemplo en un proyecto transmedia digamos en este caso SOS, se decide que se va a hacer un cómic digital, que se va a hacer un libro, que se va a hacer un juego de mesa y que estos van a confluir en una plataforma web, que en este caso es un sitio web, es súper importante pensar a qué público ha dirigido cada uno de esos productos productos cómo esa plataforma puede ser aceptada en, entre los públicos de todos los productos y trabajar enfocados en ellos, siempre muy enfocados en los usuarios, hacer prototipos, probarlos con los usuarios, volver a replantear en caso de que algo no se entienda, volver a probarlo con los usuarios y ver cómo está siendo aceptado. Pero cada producto es igual de importante, entonces es fundamental, creería yo, eh, definir bien cuáles son los públicos de ese proyecto Transmedia. ¿Puede que un tenga un grupo de público y otro producto tenga otro público totalmente diferente. Este premio nos va a ayudar mucho al proyecto SOS porque nos va a dar visibilidad de la necesidad de apoyar a estas personas que no tienen voz y de esta manera al proyecto se le vienen más, digamos, más retos, crecer, mejorar el prototipo, acceder a otras oportunidades de posibles negociaciones con otras empresas. ¿Qué se viene? Pues trabajar muy duro, trabajar en equipo, eh, también cumplir pues, con, con todo lo que, lo que postulamos en el premio. Recordemos pues, que este trabajo transmedia también se hace la pregunta dónde está la mente de las personas que están en coma. Bueno, para SOS lo que se viene ahora es muchísimo trabajo, es empezar ahora sí a desarrollar los productos que planteamos para el premio CREA Digital. Este es un estímulo, obviamente, que desde el punto de vista económico es muy importante porque nos permite soñar más, nos permite crear muchísimo más o con más tranquilidad. Aprovechar ese recurso económico que, que nos han dado, que nos hemos ganado y crear nuestros productos, hacerlos de la mejor manera. Eh, sin tener digamos que restricciones o algo así, entonces se viene mucho trabajo, un trabajo muy rico, muy enriquecedor también y yo creo que es el tiempo ya de la creatividad, del desarrollo y de poner a punto todo lo que queremos hacer en SOS, un llamado a despertar.